ahí estamos aquí con Jenny La Rebeca, este, señorita profesora, profesora Rebeca, este, ¿cuál es su razón o su motivo de estar aquí a la presentación? Ah, bueno, porque siempre es muy interesante acudir a la presentación de un libro donde acude el autor y creo que además es un libro muy cercano para los jóvenes, eh, si algo se ha destacado... Eh, Garrido como autor es la promoción de la lectura entre los jóvenes creo que eso es como lo principal Excelente pues muchas gracias por este, responder esta pregunta y ojalá y disfrute la presentación Gracias, nos vamos a reír. Bueno, eh, no es un libro mío, es de Felipe Garrido se llama No tengas miedo y es una antología en donde él compila varios de sus relatos publicados en otros medios como La Jornada es un libro muy bonito y el maestro pues está contento de que pueda llegar a un público de alumnos del CCH. Eh, eh, tengo entendido que le van a hacer como un reconocimiento a usted. No.